A partir de hoy iniciaron a ofrecer los servicios de reparación de sillas de ruedas en la Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los detalles los ofrece la Coordinadora Nacional, María Leonidas. Hoy inicia el proyecto de arreglo y entrega de silla de ruedas para personas con discapacidad, donde aquí va a estar establecido el taller. El taller consiste en arreglo de silla de ruedas para personas con discapacidad. Este taller está entre, se está haciendo la entrega a través de la iglesia de los... ...mormones de los últimos días... ...donde están la representación... ...de los hermanos John... Están, ...se está capacitando los miembros de la, de la... asociación... ...no solamente para las personas con discapacidad... ...sino también ellos serán en ...en la misma comunidad... ...para cualquier cosa que desean arreglar... Las, ...la comunidad... ...va a estar el taller aquí establecido... ...donde tenemos una maquinaria completa... Eh, para trabajar el presidente saliente de la asociación en esta ciudad agradeció la colaboración de las entidades que hicieron posible la puesta en funcionamiento del taller quiero agradecer este proyecto importante que la iglesia de los mormones por pues, no han donado como siempre han estado apoyando por mucho tiempo a nuestro sector de personas con discapacidad a su difumo central en la coordinadora de María de carrer también que está por acá Viene de Santo Domingo también a apoyar este proyecto. Gracias al ingeniero de planeamiento urbano por estar presente con nosotros, donde se aprovecharon muchos temas importantes. Cordero, NTN, su noticiero regional.